O sea, es un personaje useless No hace nada, o sea ¿Y eso? ¿Le va? ¡Coronel! ¡Tapioca! ¡Ush! Viste tú la paya esta, ¿sabes? Para atrás, sí, vete para atrás que Te va poco pues igualmente Ajá, la paya que cura y esta, vete ya No me hacéis ni mierda perros ¿Dónde está tío? ¡Pedao! ¡Dios! Vaya skill Gente, vaya skill shot, tío, como el de Kaiser, loco Vaya skill shot como el de K -K Kaiser tío me quiero hacer la pesta aquí. <risa> quiero matarlos a, a todos. Hostia, si le llego a pillar por me... Vaya. ¡Mondongo! Lo he reventado todo, ¿sabes? Bro, estoy yo el topo. Bro. ¿Dónde está el otro que me lo hago? Dios, estoy roto, cabrón. Cuando me tocó un puto traje. Este personaje, vaya a flipar. A ver si me... le meto yo y lo mato. No, mierda. Mano, qué guarreza. Qué guarreza de pibe. Top tanque. Y aquí haciendo el tonto, ¿sabes? Si me da la ulti. Bueno, la ulti. En breve tendré la ulti. Tengo que tirar la lanza, gente. La lanza en la polla. Bueno, me voy a malo, disfruta campeón sin seis, espero que gane la partida Y sí Yo la verdad es que después puede que le dé Lo único malo es que claro, ahora con el ratón nuevo Me tengo que acostumbrar por supuesto a jugar eh, Con el ratón, tío O sea, hostia, es muy complicado realmente, no, te, no voy a mentir Este es todo el personaje nuevo, oye. ¿y? Y va y me mata, tío De locos, macho Se nota haciendo trampas, fuera coña Y yo, y yo exagerado Hermano negativo, se llama No se lo cree ni el tato, bro la piba sin el robot es eh, lo que viene siendo Useless, ¿no? O sea, ah, mira la perra esa, tío, que asco, bro Vas a correr poco ahora, compadre ¿Dónde está? Ya se ha ido con la E, ¿no? Ah, ha muerto Ah, que la han matado con... Metiéndome en el robot, flipante ¿Y eso qué coño es, tío? Y yo el payo ese, este payo Está súper enfermo ellos. Por ahí, coño. Está enfermísimo, loco Bueno, y el rey mono este también, eh Cuidado que tiene menos vida que la leche ¡Eh, eh, eh! -e -e! ¡Qué perro, bro! Vale ¿Y se me lo roba? ¿Será quiero eso? Escucha a su madre, tío La peña aquí en este juego No vea como que sea, eh Mano y viene aquí con el payo este Que no hace nada, ¿sabes? En plan rollo Personaje de mierda, gente Personaje basura, tío Sí, ok, pues toma, bro Quédate con esto Nerfeame esta ¡Buf! Y ahora lo otro, tío Díte tú, tú la diva esa, tío Vete ya Vete ya, loco Vete ya, te humillo escucharme ¿Dónde está el otro me paga me ha dado aquí la penta aquí el tío cómo mono de mierda eh, necesito hacerme la penta aquí el señor mono o mueres o mueres y yo qué pesado tío vale ahora necesito hacerme la penta y la mejor jugada no básicamente de la partida creo que me la he hecho Eh, hey, ya estoy para qué tal el campeón de estar y cómo fue la mañanita y hey, cómo te encuentras Ahora, o sea, está en nota este, o haciendo el gilipollas Aquí, gracias, bro está haciendo el gilipollas, cojones Es nota del sniper, tío Bro, ¿cómo puede ser Que quite tampoco, poco, tío? O sea, ¿eh? Vamos, ah, ganado igualmente Esos cerdos Vaya tela Hacen que yo clave o bien claro O sea, a ver, es que siempre en vez de, por ejemplo, campeón Cali Sensei, pues mucho más fácil de defender, bueno O hacer que el equipo enemigo no venga a atacar ahí ¿Sabes? Realmente Tío, hermano, mi paya yo, No veo las pinas que tiene Robó, ¿no? Qué mal rollo, cabrón ¡Wow! he's money? Mordekaiser, compadre Atento Pepe. Es pe, pe. una ¡Pam! Mira el mago ese Muerto Mira a la piba esa Muerta ¿Qué? Who ¡Oh, is the fucking Mordekaiser On this video game <risa> Toma, eh, por eso eres mi mejor amigo Grande estar y que mono, tío Me cago en la leche Qué curiosidad, tío ah. Lávate la cara, digo. Está aquí, perro. Yo estaba aquí hace un momento. Vale. Bro, bro, no mates a ese yo tío. Te mato yo a ti primero. Bro. Qué roto es este personaje, tío. O sea, el personaje es el cerdo. Está rotísimo, hermano. ¿Lo he pilla? Lo, lo he reventado, chaval. Va asqueroso. Me podrás estunear, pero no matar, perro. Nadie ayuda. Vale, he vida, pero... Uf. Tío, increíble. Ísimo. Pues nada, ellos son más, son más guay que nadie. Hostia, me ha revivido, qué guapo, ¿no? Son más guay que nadie, obviamente, porque estas personas pues, solo juegan tanques, tío. O sea, qué diversión. Qué puta diversión. Además, este es el que está más roto, tío. El subnormal ese, venga, toma por culo. Venga, el otro, venga. boom, boom, boom, boom. Mondongo. ¿Dónde está? Y yo puedes parar, bro. Con la ulti de esa topocha, cabrón, que me lleva. Eh, de los Power Rangers, topocha Cojones. ver, si me hago esta Vale, pues creo que tengo la. Tengo la, la cámara de muerte, ¿eh? Creo que con esto he tenido la cámara de muerte. Gracias por curarme, tío Buenas horas también Pero muchas gracias, bro Dice tú el matado ese, loco Qué asco de personaje El man, el urgo, tío Vale, vale, vale La has, ca has cagado, cabrón La has cagado La has cagado, hijo puta La has cagado ca ¡Dios! ¡Dios! ¡Hermano! ¡De loco! ¡La he liado! ¡La he cagado! O sea, estaba deseando Que me enganchara con su E, tío O sea, me enganchaba con su E Y yo iba de loco A soltarle mi eh, robot eh, Mi robot suicida, tío Nada, nah, Me la ha marcado muchísimo, mancho Ahí Madre, el amor vergoso Bro, bro, ¿y eso? ¿Dónde estás, tío? Ah, vale, que son todos aquí contra mí, bro Pues ya la cagamos, tío Va, casi, casi, carrile ahí un poco Lo que es la, el avance del coche, tío, pero nada En vez de Big Bang, ¿qué personaje? Eh Hmm, who the next, hermano, que no, que no Que no, atento en la que lío, eh Bum, mondongo En la vida, el feame esta Cuatro putas kills ahí, eh. O sea, logro eh, elogio recibido. Gracias, bro. Ponle tu huevo, hermano. ¿Y ese traco, ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo fue la mañanita poderosa? Vale, como tú estás haciendo. Ok, vamos. Va. Aquí tienes. ¡Oh! Me lo roba también. Hermano, exagerado. ¿Y eso? Nada, este personaje está roto. Yo da asco y está roto. ¿Qué más queréis? <risa> da un montón de fatiga, y Yo me puedo curar yo solo. Y ahora eso lo digo todo. Y esa mierda de trampa. Bro, ¿cómo quita esta mierda? Bro, ¿cómo quita esta mierda? El mío. Ah. ¿Cómo quita esta basura? ¡Lol! Encima tiene la Eka 2x3 O sea, que roto Claro, por eso no me la pilla nunca con esta mierda, personaje Solo quiero tirar una vez la Orti, tío Solo quiero tirar una vez la Orti Y ya después de eso ya nos vemos Dice, tú, los personajes que se pillan, tío Todo guarro, ¿sabes? De, de atrás todo el puto rato Vete y ya Mamá hueva ¿Se ha puesto toda la vida? ¡Lol! Me queda un poco para la Orti Gracias por curarme, hermano Eso se la está marcando, tío Puta máquina, ¿eh? el payo ese Buenísimo, eh Ey Bien, en plan de una, ¿no? A ver. A ver si puedo sobrevivir con esto de tirarle la última aquí. A ver qué hace y... Ah, la puta minigana, ¿no? De loco, compadre. Dios. Qué guarro ellos. Y... Qué guarrada, compadre. O sea, ¿puedo tirarlo para acá? De loco, chaval. Dios. Bro, bro, bro. Qué marcada de polla, ¿eh? No veamos armo... el urgo falso y el mordecai ¿Ese falso? No veo cómo mete ellos. Y... Yo, ¿cuántas notas me puedo hacer con este nota ellos? Y... ¿Qué me está dando problemas el puto Fortnite? Eh, al Overwatch por la cámara de muerte, gente. <risa> yo, en verdad, o sea, yo juego con la cámara de muerte. ¡Nice! Yo soy la, yo soy la cámara de muerte, 100%, seguro. Guapísimo, y yo me la marca un huevo con el, con el urgo falso del AliExpress, ¿eh? era atentos, ¿eh? Y te la minigun, gente. Mirad la música, ¿sabes? Madre del amor, hermoso. y si me de, o sea, si me ponía más objetivo enfrente me seguía haciendo la peña.